Hola gente de youtube que yo también en este nuevo video estamos aquí jugando minecraft como podemos ver allí Me tengo una skin del link de hacer de chida bien cool algo que voy a decir primero antes que nada antes de empezar a jugar y todo a explicar lo que voy a hacer en este gameplay no voy a dejar de subir remix tranquilos lo que pasa es que quiero seguir subir contenido diferente también a, al canal contenido que o sea, otras personas también podrían consumir, porque acá vienen muchas personas que ven mi remix. No se suscriben, pero hay otras personas que también les gusta mi personalidad y como juego y toda la cosa. No sé si me entienden. Y quisiera reactivar la comunidad. De verdad, si, si quieres apoyarme y eres de lo que acostumbré a ver este tipo de videos en mi canal, videos no que no son remix o otras cosas. Eh, y deja tu like y deja tu comentario y repórtate y suscríbete si no estás suscrito para que esta familia crezca más. Y acá sí vamos a llegar a los, creo que los eh, 7.000, 6.000. Después checo, lo pongo en pantalla. Bueno, y vamos a empezar un nuevo mundo. Estamos en la 1.16. En esta ya está la nederita. Y tengo un montón de mundos creados, de cacanan y todas esas cosas. Y vamos a crear un nuevo mundo, yo de verdad se los digo, no sé cómo funciona la nederita, cómo se craftea y toda la cosa, sé que se pueden hacer espadas, eh, armaduras y otras cosas diversas. Obviamente vamos a ponerle aquí, estoy jugando con mando porque de verdad no me, no me da toda la pantalla. Voy a hacer, si, si todo sale bien... Voy a hacer una serie jugando con la pantalla Sin mando Y explicando a, a todas las personas Cómo jugar Minecraft desde cero Porque aunque no lo crean Hay personas que no saben jugar Minecraft Serie survival Survival Solo Solito Vamos a por la nederita papá Vamos a ponerlo en difícil Porque si voy a jugar con mando voy difícil Voy a poner cofre de bonificación Obviamente para no valer tanta verga y ya, eso sería todo. Eso sería todo. Ya mandamos al mundo sin trucos ni madres ni nada. Comenzamos así. Y bueno, este, vamos a esperar a que cargue. Vamos. Bueno, aquí estamos, aparecimos aquí en el medio de un bosque perfecto porque hay mucha madera y aquí siempre hay un hacha. Eh, lo que le voy a decir ya aclarado lo de los remixes ya no se va a decir más nada Quédense todos los que estaban pensando Que me iba a dedicar a Minecraft Sí voy a subir muchos videos de Minecraft Porque me encanta el juego Y me encanta compartir en gameplay Ay, qué esa madre que está sonando allí No pongo la música Porque la música de Minecraft choca Con las músicas que yo pongo de fondo Tampoco, esto va a ser una serie Mega editada, solamente voy a poner una musiquita De fondo, una ¿no? okay, que otra Interacción, y así poco a poco Pues va a ser una serie totalmente Para... Para disfrutar Si sí va a estar editada porque Van a haber momentos súper Ah Van a haber momentos Que son totalmente innecesarios Entonces No los voy a meter Voy a hacer mi maderita aquí Para hacer A ver Para hacerme un pico Ah no el pico ya lo tengo A ver, espera Vamos a organizar esto aquí Pum, pam, ping. Uh, uh, uh, uh. Es que uh, Ese es por estar viendo al rubio no Tenemos mal. el pico aquí, vamos rápidamente A buscar piedra Que es lo que debemos hacer todos cuando comenzamos Nuestro mundito Está un poquito lento está A 19 FPS Porque Está cargando el mundo obviamente Mira ya hay piedra Yo iba a escarbar para abajo pero de verdad No me apetece, voy a hacerlo todo más Un poco más tranquilo Rápido, pero Pero no tan rápido Como debería hacerlo Entonces, ya tenemos Vamos a hacer una mesa de crafteo Todo esto va a ser un poco molestoso Porque van a ser los primeros pasos Pero como tengo mando Es mucho más rápido Entonces eh, Vamos a generar Este piquito eh, Ponemos este otro en el inventario para que no nos estorbe Y vamos a ponernos comida por aquí Bueno, esto lo podemos sembrar después Ahorita vamos a buscar mucha piedra Mucha piedra Y vamos a hacernos también Un hacha Un hacha ya podemos Andar un poco más tranquilo Vamos a hacernos un hacha Ok, vamos a buscar otro poquito más de piedra Vamos a hacer una casa super provisional Y rápida que vas, van a ver Que es muy fácil de hacer Y muy rápido de hacer Ya que tenemos mucha madera cerca eh, La voy a picar Y van a ver cómo queda Vamos a hacer una espada Porque tampoco queremos morirnos Y si nos alcanza un horno Ya estamos casi listos Agarramos nuestra mesa de crafteo Y vamos a buscar madera Como si no hubiera un mañana Porque vamos a hacer una casita nuestro hogar que va a ir creciendo Voy a hacerlo pequeño porque o oh, buscamos ovejas Mejor busquemos ovejas porque Si llego a hacer la casa y se hace de noche Me van a Me van va a violar porque yo estoy en Difícil y nadie Quiere morir, comenzando Vamos a ir matando todo Lo que se nos cruce con la espada Obviamente JM no vayas a gastar El lacha, Dios Esos bajones de FPS Horribles es porque está cargando el mundo Ya después se, se estabiliza Y porque estoy grabando con un poquito más de calidad que, que hace Hace días A ver No voy a matar a la llama No me gusta matarlas No veo ovejas Amigos Tengo miedo, no veo ovejas por ningún lado Vamos oh, a bajar Ouch Yo creo que deberíamos bajar esa mina <ríe> Yo quería buscar una oveja Hacer mi casa Y luego empezar a minar Pero No veo ovejas What? Pollo dos cabezas no Un pollo un... Ay, Son dos pollos Ok Ya para el próximo capítulo Arreglaré un poquito este lag Que molesta un poco Pero así lo voy a Así voy a seguir Voy a dejar de quejarme por el lag Y voy a seguir jugando Como si no, no, no hubiera lag Ok, carbón, eso es esencial Eso es muy esencial Aquí hay otra mina Es que me están dando ganas de bajar a la mina En serio Pero quisiera hacerme una cama Para ahorrarme enfrentamientos ahora mismo Pero es que si se hace de noche Voy a tener que bajar a la mina Voy a buscar, mira Voy a hacer una cosa Voy a buscar Lo que es comida O sea Cerdos, vacas, etcétera, etcétera. Y si se hace de noche, no he visto la primera oveja, bajo a las minas. A buscar hierro de una. Porque estamos en difícil y a lo que se haga de noche, los NPCs ya van a, bu ya van a buscar de, de, de, de matarme. Ay, güey, no quiero matar a esos cerdos porque tienen a su bebé. Bueno, vamos a matar a este que quedó solito. Ay, Dios. Ay, casi caigo en la mina. Dios mío, ¿qué, qué, qué, ¿por qué estoy jugando tan pésimo? Ok. Hola, cerdito. Bueno, tenemos cuatro chuletas. Pollo, ven acá. Pollo, ven acá. Ok. Tenemos más pollo. Este cerdito va a... <risa> va a crecer huérfano. Pero necesito el cerdo. Y el cerdito, ¿por qué mataste a mi madre? Erra, mi madre. Y no sé por qué hice acento ruso. Bueno, claramente... Vamos a tener... Ay, tío, vamos a matar a la vaca, no vamos a matar al cerdo porque tiene a su bebé. Ya dejamos a uno huérfano, no quiero dejar a dos. What? Pensé que era otra cosa. ¿What? Escuché como... ¿Es el cerdo que suena así? Esperen, déjenme subirle volumen, que no me había dado cuenta como le había recién puesto los auriculares. Se escuchaba muy bajito. Eh... Voy a buscar a la vaca. No veo ovejas, güey. O sea, ovejas extintas Voy a agarrar un poquito de madera y nos vamos a la mina de una vez Y hice un truquito que lo vi en un videito por allí En la internet, ¿eh? que voy a saber cuándo es de día para poder subir después de agarrar todos los minerales Y no tener que subir de noche para que los np Santísima Una Si conseguimos tres No bajamos a las minas Sino que nos dedicamos A hacer la casa Espero conseguir tres Voy a dar vueltas Voy a dar vueltas A ver si encuentro tres Si había una por aquí Debe haber más Bueno si te ha gustado Dale like Suscríbete Y comenta El comentario Con más votaciones Con más like Aparecerá En el próximo video En lo último aquí Así como hacen muchos youtubers Si sí, me voy a copiar No me, impo no me importa eh, los capítulos van a estar divididos de 10 minutos en 10 minutos Y nos vemos en el próximo capítulo mañana Chao